Vamos a resolver este ejercicio de selectividad del País Vasco de junio de 2014 en el que nos piden construir esta, esta rotonda de forma elíptica eh, a la que llegan tres eh, carreteras eh, con estas características que vemos aquí. Eh, nos dicen que todo ello está dibujado a escala 1.000, lo cual quiere decir que cada centímetro que pongamos en nuestro dibujo corresponderá a 10 metros de la realidad. Y los datos que nos dan para empezar sería el eje menor de la elipse, eh, una tangente y el punto de, de tangencia. Bien, eh, vamos entonces con el compás a dibujar eh, la circunferencia menor. Ya nos dicen que es de eh, radio, perdón, diámetro 90. Así que vamos a centrar en estos dos ejes donde situaríamos el centro de la ajustamos el radio a 45 centímetros para tener ya el diámetro de 90. Vamos por tanto a dibujar la circunferencia menor y lo siguiente que podemos hacer sería colocar eh, esta R que es una tangente a la elipse en el punto T para poder hallar eh, para esto tenemos que situar a 112,5 milímetros, mm, eh, eh, es decir, a 11,25 eh, centímetros respecto a este centro. A lo largo de este eje tomaremos esa medida, esa medida vamos a ajustar a un radio de 111,25 centímetros. Dibujamos y en este punto estaría el extremo que ya me dicen que eh, tiene una inclinación de 30 grados, vale, entonces vamos a poner esos 30 grados, sería poner 60, sumamos 90 y alineamos la escuadra con ese punto de ahí. de forma que acabamos de dibujar esa, esa recta R, por si acaso vamos a ponerle nombre Bien. una vez que tenemos R podemos situar el punto T, nos dicen que está a 50 metros, 5 centímetros en el dibujo en paralelo al, al eje menor así que con el compás tomamos 50 Ahí está. y eh, marcamos un punto con el que trazar una paralela al, al eje menor. Entre la escuadra y el cartabón. Vamos a trazar paralela al eje menor y hallamos ahí el punto T. Vamos entonces también a ponerle nombre Que eh, esta recta será tangente a la, a la elipse. Eh, a partir de este punto, deshaciendo en realidad el, eje, el, el método de afinidad, eh, hallaremos la circunferencia mayor. Acordaros que eh, para dibujar la elipse mediante el procedimiento de afinidad necesitamos las dos circunferencias principales y obtendremos el punto. Aquí tenemos el punto y vamos a obtener entonces las circunferencias. Vamos entonces por este punto a trazar una línea paralela al eje mayor que corte a la circunferencia menor y de la misma manera por ese punto trazaremos una línea paralela al eje menor. Sí. Eh, bien, la, entonces es, mediante estas dos líneas horizontales y vertical hubiera obtenido T si conocía la circunferencia eh, mayor. No conozco la circunferencia mayor, pero si puedo trazar el radio eh, desde el centro de la elipse, que en el punto en el que corta a esa horizontal, obtendré entonces la circunferencia eh, mayor. Voy a volverlo a dibujar, pero esta vez con una línea continua para no tener luego problemas de exactitud. Alineo con el centro. Ahora sí, alineo con el centro, hago pasar por este punto y ya obtengo un punto de la circunferencia mayor. Pues ahora simplemente con el compás voy a ajustar forma que pueda trazar la circunferencia mayor de la elipse que me servirá para dibujar todos estos puntos de la, de la elipse. Eh, una cosa que no dice el ejercicio, eh, se supone que eh, así como esta calle entra con 30 grados de inclinación, también las otras entrarán con 30 grados de inclinación y el punto T es tangente a la elipse eh, siguiendo esta recta en este cuadrante, también lo será eh, en, en, en este otro cuadrante o en este otro cuadrante. Así que ese punto T puedo llevarlo y construirlo también en estos dos cuadrantes. Bueno, igualmente solo me voy a fijar en este cuadrante de aquí para poder hacer un cuadrante de esta elipse y este método bien por simetría respecto a los ejes principales o bien por el método de afinidad eh, repitiendo lo que voy a hacer aquí, se podría aplicar en el resto. Bien, eh, ¿qué, ¿qué más eh, podemos saber de, de, de esta elipse? Bueno, mediante el método de afinidad puedo trazar o puedo hallar más puntos situados entre t y el extremo del eje mayor, para esto voy trazando arcos, perdón, radios, voy a trazar dos más, por ejemplo, que corten a las a, la eh, a las dos circunferencias principales y por los puntos de corte voy a trazar horizontales y verticales vamos a trazar entonces aquí, verticales Horizontales por los puntos en los que corto al eje menor a la circunferencia menor este en sí es el método para construcción de elipses este punto, este punto así como T que ya lo tenía son puntos que pertenecen a la, a la elipse ya me podrían servir para trazar esta elipse eh, para hallar eh, esta, eh, el, esta, esta calle de aquí, lo que tengo que tener claro es que eh, esta, circun, esta circunferencia, que es de radio 20, eh, tal y como me lo acotan en el resto de empalmes entre la elipse y las, y las calles, es tangente a la elipse en este punto. Que dos arcos sean tangentes quiere decir que comparten los dos la misma tangente. ¿vale? De esta manera, si eh, la elipse y la circunferencia son tangentes en T, ambas compartirán a R como tangente en este punto, teniendo en cuenta que voy a buscar una circunferencia radio 20 tangente a esta recta. En el punto T, el punto de tangencia y el centro de la circunferencia tangente están eh, son, eh, forman una línea perpendicular a r por t, así que vamos a alinearnos con r bueno, Ya estamos alineados con r y por este punto de tangencia voy a trazar la perpendicular, vamos a trazar la perpendicular. Bien. Eh, evidentemente el ángulo que me está formando aquí es 30 grados como me dice el dibujo quizás incluso esto podríamos pensar que sobra eh, y si el centro de la circunferencia que es tangente a R está en esta recta lo único que tengo que medir es 20 metros en mi caso 2 centímetros sobre esa recta vamos entonces a mover más, lo llevamos a esa posición punto T y tomamos 2 centímetros en este momento dibujamos vale. ese será el centro de la circunferencia que busco por otra parte me están diciendo que tiene una inclinación de 30 grados ¿Vale? eh, así que puedo eh, decir que si es tangente también a esa línea de 30 grados eh, el punto de tangencia estará un, en una línea que formará 90 grados con estos 30 y que pase por este centro de la circunferencia. ¿Vale? Vamos a ponerle nombre a ese centro la circunferencia pero no lo voy a hacer hasta hasta el final porque lo que voy a hacer ahora es si aquí tengo ya los 30 grados por ese centro voy a trazar una perpendicular y me alineo en perpendicular a estos 30 grados o si quiero en paralelo a R en este caso y trazo Bien, pues ahora ya puedo dibujar, centrando en O20, puedo dibujar la circunferencia, el cuarto de circunferencia. Incluso puedo marcarlo como resultado con un color más oscuro. Ya tenemos por tanto eh, esta, esta curva de aquí, para hacer esta otra sería muy sencillo eh, simplemente eh, sabiendo que el radio es de 20 y que es tangente a la elipse en el punto B que corresponde a este, lo que voy a hacer es mover el compás y marcar con línea de trabajo el centro de esa circunferencia. Ese, el, el, la intersección de ese arco con este eje será el centro de la circunferencia que con radio 20 eh, es tangente a la elipse en este, en este punto superior. De la misma manera, si ha de ser tangente a esta recta de radio perdón, de ángulo 30 quiere decir que el centro y el punto de tangencia forman una línea perpendicular, perpendicular a esa recta, a estos 30 grados, y me indicará el punto de tangencia, pues entonces lo que vamos a hacer es si eh, me alineo con eh, los 30 grados ya, ya, eh, y trazo la perpendicular me puede valer la misma que había utilizado eh, para hacer esta circunferencia aquí, puesto que los dos están orientados a 30 grados respecto al eje menor, ya lo tengo tomado ahí, pues desde ese centro, entonces marco una línea perpendicular. El punto de tangencia obligatoriamente ha de estar en esa línea. Bien, tomo entonces el compás, voy a mover el centro a esta posición y. Entonces, el arco de circunferencia que me resuelve el encuentro entre la carretera que entra y la, la rotonda con radio 20. Eh, si no me equivoco, ya tenía unos 2 centímetros. Pues voy a rotar y voy a dibujar entonces la parte de la elipse. Bien, lo único que tengo que hacer ahora es completar estas dos líneas aquí que están formando los 30 grados. Así que me pongo a 30 grados y trazo una y otra. Vale. Por último este cuarto de, de, de, de, de elipse lo único que deberíamos hacer sería eh, dibujar esa, esa elipse vamos a ver si uniendo estos puntos que hemos hallado por el metro de afinidad podemos dibujarla Esta sería la operación que habría que repetir en los otros cuadrantes, ¿vale? También es verdad que podríamos llevar incluso estos puntos directamente por, por simetría respecto al eje mayor y, y al eje menor, ¿vale? Espero poder haberos ayudado, Sin cualquier duda me, me comentáis, ¿vale? Gracias.